¿Es usted la jaula que está llena de plantas en la azotea? Sí. ¿Por qué? Queda usted arrestada por posesión y cultivo de marihuana. Este amparo tiene que ver exclusivamente respecto del derecho de cuatro personas. Cuatro personas que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial de la Federación, para determinar respecto de su posibilidad de sembrar marihuana para su consumo personal. De manera que no modifica en lo absoluto ninguna de las políticas de combate al crimen organizado ni de todas las tareas que el gobierno de la República tiene que llevar a cabo respecto del trasiego y la comercialización de estupefacientes.